Bueno, hola. En este video voy a mostrar bastante rapidito cómo eh, hacer las cosas básicas en el foro de GOSH. Así podemos tener las comunicaciones de ReGOSH lo más abiertas posible y todos podemos empezar a comentar. Bueno, desde cualquier navegador, lo primero que hacen es, tienen que ir a hardware, perdón, .science, le dan Enter. Y esta es la página principal del foro, que parece un bardo, pero bueno, eh, es un poco un bardo, pero nada, ahora van a ver que no es tan difícil. Acá arriba a la derecha tienen sign up, login. Bueno, los que tienen un usuario ya saben, pero si no tienen un usuario van a tener que hacer sign up. Ponen un mail cualquiera. Yo voy a poner, no sé, este mail que tengo acá, que sé que no lo tengo registrado. Un usuario que puede ser, no sé usuario test ahí me dice que está available bueno soy un test mi password soy un test me voy a pedir que me que chequee el código de conducta y voy a crear una cuenta nueva claro es el mismo user que password bueno test123 Las cosas que pasan con la espada, hola soy un test, a ver ahí, está, bien, entonces ahí me dice que me mandó un mail, que me fije eh, y que haga clic en el link de activación, bueno, ahí fui a mi mail, me había llegado la notificación, me llevó el link, hice clic y me dice, bueno, bienvenido, acá para activar, ya está activado y esto me redirecciona automáticamente al foro, y acá es como un tutorial que me da Discourse. Discourse es la plataforma donde está construido este foro. Es una plataforma bastante conocida. Entonces, bueno, acá es donde vamos a tener cada vez que haya una notificación. Nos va a aparecer acá el circulito. Acá tengo un mensaje de la plataforma. Bueno, muchas gracias. Es un bot. Entonces, primera cosa que podemos hacer es ir al usuario. Hacemos clic acá. Preferencias. Bueno. Bueno. Puedo cambiar mi nombre de usuario, puedo cambiar mi, mi imagen, bueno, el mail, todo el password, todo lo, que, todo lo que tenga. Y después, para entender un poco cómo funciona el foro, tenemos categorías. Entonces, los, los topics se van creando acá, te van apareciendo acá eh, en cualquier, o sea, en el orden, en el último que fueron creados, aparece último acá. Eh, si alguien contesta también, va a aparecer acá arriba. Digamos, esto es, esto es el, el feed de actividad. Después acá tenemos las categorías. <coughs> Están un poco desordenadas, pero las que nos interesa a nosotros está bastante ordenada porque está en comunidades latinoamericanas. También verán que hay un montón de comunidades más que pueden chusmear, pueden mirar. Pero si van a latinoamericanas, le hacen clic ahí, van a ver todas las conversaciones que tienen que ver con goya Latinoamérica. Yo, por un poco por convención que habíamos hablado, creo que Sol había propuesto cuando cuando estábamos hablando por mail, era eh, yo a todos los tópicos que son regosh le agrego acá al regosh, cosa que sean fácil de ver. Pero bueno, como verán, hay otras cosas también, hay otras cosas anteriores. Entonces, esta categoría latinoamericana tiene un poco de todo, está bueno. Eh, entonces, yo lo que hice fue, que esto lo podemos cambiar si quieren, pero como está ahora, es a todo lo que sea regosh le agregué una etiqueta que se llama regosh. ¿Qué implica esto? Que si yo voy a un posteo... Y tiene esta etiqueta. Si yo hago clic en esta etiqueta, me muestra todo lo que sea regocho. ¿Ven? Que está como tags. Este es el link que yo mandé por mail diciendo, bueno, todo lo que sea regocho lo pueden encontrar acá. Es eso. Es, son todos los posteos que corresponden a ese tag. Entonces, bueno, este es uno de los posteos que armé con las minutas. Eh, y acá Nano, por ejemplo, me respondió con algunas cosas para empezar a discutir. ¿Cómo hago para responder? Si yo quiero, con mi usuario, agregar un comentario a esto, bueno, voy abajo, pongo reply, armo mi, no sé, esta es una respuesta. Y el sistema me empieza a, a poner estos sticky notes acá todo el tiempo. Gracias por contribuir, sobre todo si sos nuevo. Es bastante pesado. Pero, bueno, es necesario. Está bueno. Te, más o menos te tiro una línea de, che, fíjate que lo que vas a decir tiene sentido. Esta es una respuesta. Puedo poner imágenes, puedo editar todo. También como en Markdown, si quiero. Y puedo arrobar gente. Eh, bueno, puedo arrobar gente que está en la conversación, pero también si quisiera, no sé, arrobar a Marina, eh, puedo arrobar a Marina y ella le va a llegar una notificación cuando ponga reply. No lo voy a hacer porque voy a hacer demasiado lío en el foro ahora. No quiero. Voy a cancelar. Sí, abandonar. Pero si ponen reply, su contestación va a aparecer acá. Eh, ese es para contestar. Si quisieran crear un tema, que perfectamente pueden crear un tema en la categoría latinoamericanas, van a New Topic, ponen un título acá. Yo, de nuevo, yo uso esta convención de poner Regoche, pero nada. Si ponen el tag acá, Regoche, ven, ya hay nueve posteos que tienen regor eh, Puedo poner este, es un posteo de prueba. Y acá puedo, bueno ven que el sistema me vuelve a decir, bueno, esto que estás escribiendo es similar a estos otros temas. Porque una de las ideas del foro es no estar repitiendo constantemente lo que otros ya discutieron. Entonces, regla número uno, fijarse si lo que yo quiero discutir ya lo habló alguien antes. Entonces, no creo otro tema para nada. Pero si no, tan, totalmente la idea es que cualquiera pueda preguntar algo. Entonces, bueno, o preguntar o compartir algún link o algo que, que parece interesante. Bueno, acá puedo poner algo... Y ven que acá estoy editando y acá me muestra la, la previa de lo que va a aparecer. Si pongo crear topic, de nuevo, no lo voy a hacer porque no quiero, no quiero hacer tanto lío en el foro. Esto va a aparecer acá. Como un tópico nuevo en la categoría. Entonces, cosas muy importantes para tener en cuenta. Para las conversaciones de regoche, asegurarse que si uno crea un, un, un hilo un topic, esté siempre dentro de Latinoamericanas. Eh, opcionalmente yo le pongo esto adelante, pero bueno, si no, no, no quieren es lo mismo. Y yo sugiero que agreguemos este tab Ven que hay varios tags, pero con rego después podemos traquear los posts que son solo de Regoz. Eh, crear y listo, ya está. Ahora esto lo voy a cancelar para que no haya tanto lío. Sí, lo voy a mandar. Eso para contestar y para crear temas. ¿Cómo hago para recibir las notificaciones de lo que está pasando en el foro? Bueno, voy a usuario, usuario, referencias. Y ahí tengo una categoría, dos categorías importantes. Una que es mails y otra que es notificaciones. Cuando ustedes crean un usuario, por defecto, les va a eh, habilitar esta opción, que es, eh, mandame un mail por cada nuevo post que haya. Esto puede ser un poco pesado, ¿sí? Perdón, en que está pasando la ambulancia y hay un río horror. Entonces, si no quieren, pueden desactivar esto. Y pueden decir, bueno, mandame un mail cada vez que alguien me manda un mensaje. Porque también el foro tiene opción de mandar mensajes privados. Eh, mandame un mail cada vez que alguien me tague, alguien me responda, alguien me mencione. Entonces, puedo poner siempre. Eh, cuando no estoy, cuando no visito el foro, Mandame un mail por día con las novedades, o por mes, o por lo que sea. Esto de nuevo, pueden ponerlo weekly o, o nada, cada seis meses. Eh, lo le dan guardar. Y después en notificaciones es lo más interesante para nosotros, porque podemos poner eh, notificaciones. Considerar que los, que los tópicos creados son nuevos cuando fueron creados en los últimos dos días, bueno... Esto es bastante general. Yo diría que lo más útil está en categorías. Puedo poner latinoamericanas. Ahí. Latinoamericanas. Ahí está. Las puedo poner en Watched. ¿Qué significa que está en Watched? Bueno, que te va a notificar de todos los posteos nuevos y todos las, las, eh, los comentarios nuevos que haya en esta categoría. Que es realmente, finalmente, lo que nos interesa, ¿no? Entonces, lo pongo a guardar acá. Y lo que yo haría también es, en tags, poner regoche y guardar. Eso significa que nos va a mandar un mail cada vez que haya actividad en este tag o en esta categoría. Y ya está. Eso es todo. Después, bueno, eh, nada, invitados a, a, a ver todo lo otro que está pasando en el foro, que hay, hay un montón de cosas, hay un montón de recursos. Eh, y, y nada, eso, cualquier cosa, pregunten.